Hola a todos, hoy les voy a hablar un poco sobre cómo crear las listas, ya sean listas ordenadas, desordenadas o de definición. Bueno, para ello abrimos el bloc de notas, aquí yo ya tengo el código principal que es Doctai .html. abrimos la etiqueta de html y la cerramos, para ello vamos a utilizar el body, ya que solo vamos a escribir en el body no vamos a utilizar ninguna cabecera vamos a comenzar con lo que son las listas desordenadas la etiqueta que se utilice es la ul entonces aquí vamos a escribir ul vamos a abrir ul nosotros vamos a hacer un ejemplo sobre las características del google chrome entonces para ello en vez de escribir ul esto lo vamos a bajar vamos a utilizar primero la etiqueta p para darle un poquito más de sentido a lo que vamos a realizar y no solo hacer la lista, sino que ya un poquito de sentido, entonces ahorita le vamos a escribir las características del Google Chrome y cerramos la etiqueta de párrafo. Ahora sí, comenzamos con lo que son las listas, entonces colocamos L aquí, el primer término que va a ser LI y colocamos la primera característica del Chrome que la primera es seguridad de ahí vamos a copiar y pegar esto de ahí utilizamos lo que es la velocidad Pédenme. de ahí colocamos una tercera característica productividad dejémoslo en tres para no ser muy largo el video entonces aquí cerramos lo que es el UL también nos falta cerrar lo que es la etiqueta body la cerramos y de ahí ya tenemos lo que es nuestro código escrito vamos a probarlo a ver si funciona le damos guardar, aquí yo ya tengo cargado el navegador, solo le doy a actualizar y aquí vemos cómo se crea una lista desordenada pero digamos que le queremos dar un cierto nivel de, de de jerarquía por así decirlo, que la seguridad es lo más importante en un navegador de ahí la velocidad y de ahí la productividad entonces para ello vamos a crear una lista ordenada y en vez de ponerle ul le colocamos el ol y es el único cambio que vamos a hacer, le damos guardar, vamos a ver cómo cambia nuestra lista si ustedes se fijan aquí cambió lo que es nuestra lista, ahora no son listas desordenadas sino que lista enumerada. Y con este mismo ejemplo vamos a realizar una lista de definición. Podemos decirle a cada una de estas, como el contenido de lo que ofrece el Google Chrome, a lo que es la seguridad, a lo que es la velocidad y la productividad. Entonces para ello cambiamos aquí, en vez de OL, le ponemos DL, acá le ponemos DT, porque es el para los términos. Y para la definición, si ¿sí se acuerdan, para la definición, la etiqueta que utilizamos es DD. Aquí yo voy a copiar un poquito. Le ponemos ahí, lo dejamos tal cual. Entonces en velocidad también le colocamos DT. Y le damos una definición a velocidad que es con etiqueta dd le colocamos otro fragmento de código ahí lo tienen y a este a este otro también le ponemos dt y su respectiva definición que es dd vamos a ver qué tal nos va a ver si nos queda bien esto ahí, este OL, no es OL, sino que es DL porque DL, aquí vamos a ver la jerarquía, miren, aquí está DL abierto y aquí está DL cerrado aquí está DT, que es el término que vamos a explicar y DD con su definición de ese término, igual acá tenemos velocidad y tenemos su definición y productividad con su definición, siempre tengan en cuenta que es la jerarquía de las, de las etiquetas, ahora vamos a guardarlo y vamos a ver cómo nos quedó nuestra lista de definición, si ven acá, seguridad, aquí tiene su definición, también tenemos velocidad con su definición y productividad con su definición hoy vimos lo que es las listas ordenadas, desordenadas y de definición si ven esto es fácil de realizar, no es complicado solo es que se sepan las etiquetas, ya saben las etiquetas de la lista ordenada las ordenadas son OL, las desordenadas son UL y las de definición es DL para comenzar la lista DT para el término y DD para la definición y esto ha sido todo con respecto al tutorial de listas ordenadas, desordenadas y de definición.